personas se han inscrito en plan mi vivienda muy bien esas son las noticias nacionales del día de hoy así es que vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa vamos a la pregunta del día ¿cómo valora usted la medida de coerción impuesta a los implicados en caso coral? llámenos háganos el feedback 829-451-3381 Recuerde, recibimos acá información escrita, ¿verdad? No llamada, así es que escríbanos al 829-451-3381. Le leeremos durante el transcurso del programa su opinión o su respuesta a la pregunta. Así es que, ya saben, ¿cómo valora usted la medida de coerción impuesta a los implicados en caso Coral? Muy bien, continuamos entonces con el contenido del programa. Jueza manda a prisión por 18 meses a todos los implicados en Operación Coral. La jueza Kenya Romero emitió ayer lunes su decisión en el conocimiento de medida de coerción de la Operación Coral. La magistrada decidió prisión por 18 meses contra todos los implicados en el caso. Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de escolta del expresidente de la República, Danilo Medina el Teniente Coronel de la Policía Rafael Núñez de Asa, el Cabo de la Policía e hijo de la Pastora Tanner Antonio Flete Guzmán y el Sargento Alejandro José Montero Cruz la cumplirán en el Centro Najayo Hombres en San Cristóbal. En el caso de la Pastora Rosy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo Mujeres. Sobre el Mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar donde va a desarrollarse dicha prisión. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria. Muy bien, Carolina. Bueno, el día de ayer era uno de los más esperados. Eh, todo el pueblo dominicano estaba en vilo esperando la... Sal, eh, los meses de prisión preventiva que solicitaba el Ministerio Público en este sonado e importante caso destapado de corrupción en la República Dominicana más allá de los aspectos jurídicos y legales que se lo dejaré a Amado y Yerjan, eh, puedo referir en torno a esto que siento que sí vamos nosotros como sociedad encaminándonos a lo que muchos deseábamos hace años no hay que olvidar a Odebrecht, no hay que olvidar el caso Antipulpo, tenemos el caso Coral. ¿Cuántos casos más faltan? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes están involucrados en esos 400 expedientes que tiene la Procuraduría de la República Dominicana? Señores, no se trata de un tema de persecución política, no se trata de una línea de un expresidente, de un partido, de un ex gobierno. Se trata de que nosotros estamos viendo lo que nunca se había visto y lo que nunca se había hecho. Hablar de persecución, de persecución de la corrupción en la República Dominicana, eso era algo tan distante, tan lejano. ¿Por qué? Porque vemos que ahora sí se están presentando expedientes con documentos, un ministerio que está trabajando, que está sustentando ante un juez con pruebas que luego serán debatidas y que serán arrebatadas y demás en el proceso jurídico, pero estamos viendo que se está haciendo lo que se debe de hacer. Tenemos a una procuradora, una señora de mucho respeto en el país, no solo de ahora, sino desde antaños, el que busca y lee la historia de la señora Miriam Germán, tiene que sentirse complacido, tiene que sentirse confiado, tiene que sentir en la República Dominicana, en términos de justicia, nosotros podemos y esperamos que puedan haber resultados positivos para lo que muchos deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Que se haga justicia, que pague todo el que tenga que pagar, que pague todo el que se ha llevado, todo el que se ha robado el dinero de cada uno de los contribuyentes, de cada uno de nosotros. Esos miles de millones que tienen muchos políticos, Exfuncionarios que no tienen la capacidad alguna de demostrar señores Las riquezas que tienen mucha gente aquí Tú te quedas asombrado Solo hay que recordar las declaraciones pasadas de quienes la hicieron Aquí se hablaba de miles de millones Gente, es aquí todo el mundo hablaba de miles de millones, de cientos de millones y yo decía, bueno, pero nosotros estamos en Suecia o aquí hay muchos jeques árabes, muchos pozos petroleros. Entonces, todas estas cosas, decía mi compañero Fran anoche, que con lo que se encaute a los funcionarios, a los que han los que se han llevado las arcas del Estado, fácilmente se paga la deuda pública. O sea, cuando tú tienes la percepción de que a ese nivel, como ciudadano, cuando tú tienes la percepción de que a ese nivel es que han venido pasando las cosas acá. Y siempre me limito a hablar de los últimos 20 años. Desde el gobierno de Hipólito hasta Luis Abinader. 2000-2020. Señores, si usted se pone a pensar los desfalcos que se le ha realizado al Estado Dominicano, de mucha gente que uno sabe, que los ve, que no tienen forma de demostrar, un presidente de una Cámara un senador de San Juan por allá, por citar dos casos eh, más antiguos, no de los recientes, tú dices, ¿cómo lograron amasar tantas fortunas? Citando dos casos, pero también tenemos altos e importantes funcionarios que han estado ahí, usando su influencia para hacer grandes negocios con el Estado, para monopolizar productos básicos de la canasta como el ajo, que solo recordar que entrando el gobierno de Avianader se puso el ajo a 50 pesos y que aquí mejor pasaba un grupo de haitianos con una cabeza de ajo por esa frontera o a nivel aéreo, bueno. porque no entraba una cabeza de ajo de otra parte, que no fueran las que trajera José Ramón Peralta. Vamos a, a gracias Carolina, vamos a saludar y darle la bienvenida a Francis que está con nosotros, buenos días. Buenos días, amado Carolina, Buen día. tan amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, mucha inteligencia para entender estas cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra plena conciencia. Yo soy Francis Rodríguez, Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Bien, como no, vamos a ver, Francia, inmediatamente a ver qué tú nos opinas con relación al tema que estamos tratando de la Mira, decisión de Kenya Romero, la magistrada Kenya. Kenya ha tenido Romero. dos episodios en el haber jurídico eh, en su magistratura, que es la de Argenis, el caso de Junior. Y ahora este caso. Y lo computo como valeroso, sobre todo porque, en definitiva, ha habido una cintila probatoria del Ministerio Público interesante, incluyendo las declaraciones de Girón, que ha girado todo por demás. Y se esperaba que era la decisión. Eh, de hecho hay memes en las cuales se ven abogados, que por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está escuchando a un interlocutor ya sea conferencia o debate porque los ademanes que tú tienes se puede ver en una grabación donde está Girón dando declaración y hace el abogado y se agarra la cara así y después hace que mirando al otro estamos perdidos y así pasó con la que tenía la página que como a Hipólito se le olvidó y dijo, coño, por aquí no hay página. Se le oyó. Es que había un estaban desconcertados las barras de la defensa por estar dentro del entramado y conocer que este que estaba hablando lo estaba haciendo conforme a un programa que al parecer llevaba porque él iba tachando. Y esto pudiera parecer tal cosa y esto, esto, pero yo lo tengo y ya el Ministerio Público lo tiene. La prisión domiciliaria confidencial no basta para Girón, digo yo. Y no tenemos experiencia que como en Estados Unidos le cambian el estatus inmediato, a la familia, para proteger y van a los programas de protección de familias por intereses de la, de la justicia norteamericana o de intereses del Estado de, eh, norteamericano. Esperamos que ciertamente aquí se cumpla, pero digo que debieran de proteger a la familia entera y lo menos es que sean llevados a Estados Unidos o al otro lugar porque la verdad que no se tiene ningún tipo de referente sobre la protección, en este caso, entre militares, y lo mismo para los demás, que también están en manos de ellos, la continuidad de su silencio, porque Girón quiso dar un giro a él, él a su vida y a este proceso, y eso lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos que era tan evidente que existía como un sistema de reparto y de rentismo dentro de las Fuerzas Armadas, porque eso fue lo que demostró y es lo que se está desmontando, al punto que las declaraciones dieron al traste con la función de, del gerente financiero, del, del Estado Mayor. Sí. Pues yo creo que va por, bien, por buen camino pese a las dudas que presentan algunos eh, juristas. Bien, gracias Francis. Yerian. Miren, eh, hay algo que me preocupa a mí con relación a estos procesos de persecución a la corrupción y es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en la República Dominicana. Resulta que como ustedes han podido observar, eh, amigos televidentes, en los dos últimos casos, que son los que se han llevado en estos últimos meses, todo el mundo ha caído preso, todo el mundo. Y entonces eh, me llama a mí, uh, me surge la pregunta de si todos los imputados en ambos casos tenían el mismo rango y la misma peligrosidad de fuga. O en el caso hipotético, el argumento que se está utilizando ahora que es la posible destrucción de pruebas, lo que para mí eh, constituye una violación al principio de inocencia, aquello de que cuando a una persona se le imputa un hecho, se lleva una medida de coerción y allí entonces se alega que esa persona va a destruir pruebas. Entonces, partiendo de que si la persona posiblemente, no, no, no en este caso, imagínese otro caso, sea inocente, entonces, ¿qué prueba va a destruir? Y por eso yo creo que va a haber que hacer una reingeniería de lo que tiene que ver con el sistema de procedimiento penal en la República Dominicana, porque de seguir como vamos, vamos a terminar todos presos, cuando a alguien se le antoje no aplicar la ley. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el artículo 27? Que cuando, que procede a aplicar medida de coerción, oiga esto, no prisión preventiva, que es la única que la gente tiene en su mente, no prisión preventiva, sino medida de coerción, cuando existen elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que una persona es cómplice o autor de un hecho, muy bien, en este caso lo hay. O okay, que puede ser. o okay, que puede con ser, con probabilidad, eh, que existe el peligro de fuga, o que esta, verdad, que el, el, el hecho que se le impute esté penado con una pena privativa de libertad. Muy bien. Serán esas tres para colocar una de las siete en medidas de coerción. Pero ¿qué te dice que para la prisión preventiva, además de esas tres, esto es muy técnico lo que, voy a, lo que estoy planteando. Además de esas tres, eh, eh, ¿verdad? Se conjugan esas tres y entonces tiene que haber, ¿verdad? Eh, la situación de evitar la destrucción de pruebas. Pero para ello hay que entonces traer ese artículo de nuevo y que el, el Ministerio Público presente la prueba suficiente para desmontar entonces la posibilidad o para sostener razonablemente que esa persona... Eh, va a destruir pruebas por ejemplo, un caso donde eh, se dio esa situación fue el caso Marlon Martínez una prueba irrefutable Israel. Eh, me queda un minuto porque a todo el mundo le cuatro, te lo estoy cronometrando aquí eh, una prueba, eh, por ejemplo en el caso de, de Marlon Martínez que tú la puedes utilizar para, des, para destruir esa presunción de inocencia de que no va a destruir pruebas es, es cuando este muchacho, eh, por ejemplo hay un testigo que dice, mira yo vi que él bajó con un saco y incluso habían eh, eh, videos de, de, del entorno donde se veía él cargando el saco y cuando él entra, ¿verdad? Entonces, esto constituye una prueba que le da al juez esa, esa, esa, esa luz verde, si se quiere, para él pensar que sí, que esa persona va a destruir pruebas. Pero mientras tanto, mientras solamente sea una decisión, eh, una postura del Ministerio Público, de que la persona va a destruir prueba o que representa un peligro para la víctima o para un testigo, sin presentar la prueba debida entonces nos estamos convirtiendo en un estado eh, judicial más que un estado de derecho y eso es peligroso para la sociedad. No por el caso de Coral, no por el caso Pulpo, no por el caso de lo que sea, sino para, porque cuando le toque a usted... Usted, es posible que le apliquen esa misma fuerza esa camisa de fuerza se la apliquen a usted y entonces le va a doler bueno pero mira este a mí eso no me preocupa tanto ¿sabe por qué? no no, okay. no me preocupa nada ¿sabe por qué? porque en un país pero a la mano al ministerio público con una retórica no, pero, de, de principios que solamente están destruidos oye están oye destruidos. oye en un, cuando tú ves que en un país donde un accidente de tránsito puede implicar una prisión preventiva. Sí. Y lo implica, cada momento los jueces dictan prisión preventiva por accidente de tránsito. Cuando en el anterior código penal que nosotros teníamos, el viejo, vetusto, atrasado y anacrónico Código de Procedimiento Criminal de la República Dominicana, la ley 1014 que modifica el proceso, una ley bastante importante dentro de ese... Pues yo me formé con ese código y ejercí con ese código. La ley 1014 decía que cuando se trataba de casos correccionales y los accidentes de tránsito lo son, la fianza era obligatoria. O sea, había que ponerlo en libertad de confianza, obligado. En el viejo. Ahora... Ahora, en el nuevo, en el moderno, en el, en el garantista, no, en, en el, el sistema garantista. En el 63. En el, en el 63. sistema garantista que nosotros tenemos, que la gente, mucha gente dice, este es el, el código de los delincuentes, oiga, sí. el código de los delincuentes. Pero hay 68% de los delincuentes presos Preso. con prisión preventiva. Métanse eso en la cabeza. En ese, en este proceso, en, cuando se trata de una violación a la ley 63-17, creo que 17 que es la ley de tránsito, lo que antes era obligatorio, ahora es potestativo del juez. Y el juez te dice, no, vamos, lo voy a mandar preso. Pero por favor, la lógica te indica a ti que nadie sale a la calle a, a, a chocar. Los, los, los, los, el, el, el, los accidentes de tránsito son delitos culposos, es decir, delitos que se cometen por imprudencia, insolvancia inadvertencia, desconocimiento, por muchísimas razones que no son la intencionalidad de cometer el hecho. Claro, está la voluntad de por medio Porque todos los actos que los seres humanos Hacemos, los hacemos de manera voluntaria Lo que tú estás haciendo ahora Mirándome con esos ojos de wey de manso Eso es un acto voluntario Claro, porque es que cuando Tú planteas, y perdón ahí Para, para sí, no, si no sino, adelante, adelante, dale, dale. En esta ley garantista y demás De que el accidente o matar O chocar a una persona es un acto involuntario Pero no es involuntario Usted tomar mucho alcohol y salir borracho Al, al, borracho, al volante bueno, Eso ya es otra cosa Ok, eso ya porque vi que cosa. nos referías a eso. Entonces no, una no, persona así anda con una pistola en mano disparando el que anda consumiendo menos, alcohol exacto, en un vehículo. Exactamente, Mira, la, sí, te, la, te entiendo. De, de hecho, la, la para mí, anacrónico lo que se quiere hacer con el, con el derecho de tránsito. En la República Dominicana. Es decir, mira, arrastra muchas mira, a, a, cosas que no han podido superarse. No, no, pero oye, aquí lo que hay es un problema, señores. Un problema que es lo que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad. Mm. El populismo penal. Óyeme, el Código Procesal Penal de la República Dominicana, ese código... No, tú me vas a dar otro minuto. Sí, dale otro minuto. ¿Qué pasa? Entonces, yo que estoy aquí peleando con <risa> todo esto, ¿soy el que menos tiempo tengo? ¿De acuerdo a, a, a tu opinión? No, no, déjese de cuento Bien, <risa> Continuamos, <risa> óigame eh, eh, El problema aquí es el populismo penal Aquí no hay un juez que caso de esa naturaleza Se atreva a poner en libertad a nadie Yo te voy a decir <risa> una cosa El proceso está hecho para El proceso en este país Está hecho para que usted acuda al, al juicio en libertad Para eso es que está hecho el proceso Pero, espérate ¿Qué es lo que dicen los jueces? A los jueces lo votan por soltar, no por trancar Oye, eso es una cosa que lo tienen metido Entre cejas y cejas yo no estoy hablando de, de la decisión que tomó Kenya Romero, no es exactamente eso. Estoy hablando en términos generales. Los jueces, la mayoría de las veces, piensan que meter preso a una gente no es tan complicado para ellos como ponerlo en libertad. ¿Eh? Entonces, eso es, ese es el problema que nosotros tenemos que resolver. Y segundo, que aquí se le crean muchas expectativas a la sociedad. Una sociedad ignorante, una sociedad que no conoce los procesos, una sociedad que no entiende. Miren, lo que decía ayer Jean, en términos cristianos, en buen cristiano, es lo siguiente. Esas características que él mencionó son para que te lleven a tomar una medida de coerción. La, la prisión preventiva es, imp, es solamente si tú logras demostrar como Ministerio Público que con otra medida de las seis anteriores... Eh, no, tú, no, no, no conserva lo que, lo que no. ellos pretenden demostrar. No, no. Sí, porque oye, si le permite entrar esperate. con un individuo... después de, mira, Tú me estás empujando la carreta por otra calle. No, no, tu después, 100 100 mi, mira, idea después de 100, de opinas, opinas. Después de no, 100 millones de pesos en los bolsillos oye. de un delincuente oye. jurídico. Pero oye, lo que tú dices, tú, tú, ya tú estás diciendo un delincuente oye. cuando no ha sido juzgado. No, no, un es, delincuente oye, jurídico. Eh, eh, tú, tú tienes que permitirle al Estado no, no, no, primero juzgarlo. Quédate con tu retórica. Yo soy abogado en ejercicio y me da esto. la gana de decirlo. Pero oye, Tranquilo. Esto. Pero oye, esto. oye esto. El que me quiera justificar, a mí diablo. me da la gana oye de esto. decirlo. punto. Hay tres características fundamentales para llevar a alguien a tomar una a medida de no coerción. La, la prisión de preventiva la solamente es posible cuando el Ministerio Público logra demostrar. El muchachito, tú oye, estás pensando, mira, te va a pasar como la, la lombriz. Que vieron un, un, eso, una, una eso, lata de paquete y dijeron es, que era una No, no nos eso es lo que tú piensas. No, eso, mira, te voy a esperar allá los en los tribunales. Lo te voy a esperar allá en los a ver, tribunales. Vamos a escuchar a Mado, muchachos. Ah, vamos a escuchar a Mado. a terminar. Amado. Amado. Por Dios, este Dios tú, tú. Vamos, mismo. amado, Vamos a escuchar a Mado. Ya, ya. a caer en tu nivel. vamos a escuchar a Mado. Vamos, déjalo Eres tú, que tú tienes que dejarme porque quienes están ahí son presos preventivos. Presumen, sí. se presumen delincuentes de los No, restos. no, pero, pero santísimo Son pero presumen, la es una vaina así En el aire Para mí es claro que sí, que son Ay, todos delincuentes pero fue que tú Ninguno tú respetaron hecho, fue. sus funciones, ninguno Ay, Todos son delincuentes Se presumen delincuentes Todos Amado, vamos. a la comunidad amado, jurídica, tú vas a tener que pedirle excusa a, a, a la comunidad Dios, jurídica, Francia. Eh, con eso que tú acabas de decir ahí. Todo delincuente. Ahora que me llamen a, a Ay, aquí los, los juristas, ¿no se presumen ser parte de ese entramado? No, Mira, eso, por eh. yo Amado, quiero, yo quisiera escuchar, amado. Decir, yo quiero, yo quiero amado. lo que quiero decir es: la prisión preventiva solamente es posible cuando el Ministerio Público eh, demuestre al juez que con otra medida de coerción el individuo se va a sustraer al proceso. Miren, si no es preso, este hombre no va a volver para acá. Se va en un acá. yate o un avión. Exactamente. Entonces, cuando él demuestra eso... Y después de 100 de millones de pesos en los bolsillos, como tienen ellos. De hecho... Cualquier y, cosa por ahí tipo de suceso. De hecho, yo pienso, sí. a veces se de decían... Hola, está eh, Fulgencio Espinal y, y Lobatón? Fulgencio no se murieron. No se murieron. <risa> <risa> Pero salieron huyendo de aquí, con sí. todos los cuartos. Hubo uno, uno, que, salió, hubo uno que salió... De, de, de, de, vestido salió vestido de... mujer. Quirinito, ni el se sabe Tú oye, oye, hubo uno que salió vestido de mujer, Michelén, Michelin, salió mi mujer. vestido de mujer. ¿Qué? Lo único que Juan Hay Bolívar Díaz no ha dicho, lo que pasó con, lo, con los recursos de Michelén. Adelante, buenos días, tenemos una llamada. Buenos días para Mauro José Rosa y los demás miembros de ese estado. Muchas gracias, no, buenos días a usted, dígame. Me gustaría preguntarle, por el expertise jurídico que usted tiene, a ver si usted conoce algún caso, bueno, que sea nacional, gobierno internacional en el que tal vez, en un extramado como este, por ejemplo, hay un precedente en el que existe un caso jurídico como complejo y que dentro de esa complejidad hasta los mismos abogados de los implicados terminen siendo parte del proceso. O sea, porque ah, sí, que están siendo este investigados ahora, los mismos abogados. Indican, por lo que decía girón que incluso los abogados, antes del proceso jurídico iniciado, eran parte del entramado. Él decía que ellos eran los que preparaban todo, que todo el proceso <risa> falso, la de la certificación de... ¿Lo de si ...y demás, lo, hacía, ¿Sí? lo hacían los ¿Lo abogados presentes. Entonces me gustaría saber, Amado, si hay un precedente, ya sea nacional o internacional, sí. en el que se haya nacional. visto que un proceso llegue a ser tan complejo, que incluso los abogados de la defensa sean parte del proceso, o sea, que sean incluidos en el expediente cuando se recaben todas las pruebas adelante Amado. Mira, hay, de aquí no hay ningún precedente. Ahora, en Argentina, hace unos años, mataron un fiscal que estaba envuelto en, en, en una investigación. O sea, no él como investigado, sino como investigador. El fiscal, no me acuerdo del apellido, famoso caso ese. Lo voy a buscar y te digo el nombre. Pero en ese caso sí, eh, se, se, se, Mira. se descubrió, se determinó que los abogados del otro lado fueron quienes, de alguna manera... Mo, no, y, y, y contrataron a alguien o, o, o sugirieron la contratación de alguien para que matara al fiscal 1301. y el fiscal lo mataron sí, mira una o sea, cosa. es el único caso que yo recuerdo ahora aquí. Eh, así. Eh, Pero lo que aquí pasa no lo, es que, que, no es que Girón se refirió ustedes ven estos abogados que están en la defensa no veíamos y con ellos se preparaban las cosas que ellos preparaban Incluyendo que llegó a un punto que ahí sí me dio un poquito de miedo, que era el tema de, de mencionar los documentos falsos. Aunque luego quiso recogerlo con la cédula las cédulas que eran las reales. Pero los préstamos que él preparaba, como pagar ese y cosas, como que esos militares estaban, era ese dinero provenía de un préstamo, que no era propiamente de la... De la, del, del rentismo que tenían a través de, la, de los especialismos Él daba esos detalles, Girón. Y es por eso que parece que se ha filtrado el hecho de que muchos de ellos pudieran estar siendo eh, eh, investigados y finalmente, quizás, eh, ¿cómo se dice? Eh, ser incluido. Incluido en el Miren. entramado. Ahora, ah. yo, con el perdón, yo, yo lo que Yo lo que digo es lo siguiente. Una, hay una hay una división muy fina entre el ser abogado de una persona, defender sus derechos. Y otra ser parte de su, de su acción de, de su trama O sea, eso yo no critico el abogado que asume eh, casos, La defensa de un criminal No, no, de lo que sea yo no Ahora, pero problema. ayudarlo a que no, se pueda exacto. sustraer Del proceso Y, y, y prepararle mecanismos mecanismo de, de que sea un crimen perfecto Exacto, yo, yo, este yo te preparo una estrategia Pero una estrategia de litigación miren, Pero no una estrategia para que tú sigas cometiendo el Miren, eh, a propósito De clase de derecho penal yo estoy asombrado y quisiera que el público... Me asombro este, de verdad, tu asombro. Como decíamos, de verdad que estoy <risa> extremadamente asombrado porque yo creo que esto que yo tengo aquí, creo yo que es la ley 1015 que modificó el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y que, y que ¿y dice qué en su artículo 14, eso? en su artículo 14, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Y dice, buscate, Francis, para que lo tú sabía. lo escuches, para que tú lo escuches. Para es que, que tú le escuches, y eh, dice que toda persona se presume inocente <ríe> Esa es la diferencia. y debe ser tratada como tal, ¿verdad? Hasta sí, que una sentencia sí, irrevocable declare sí, su responsabilidad que corresponde a la acusación, pero escúchalo, ten el valor de escuchar.